Bueno, ya estamos con nuestro invitado, con, con Mauricio Barra, ex intendente de la ciudad de Rawson, ex diputado nacional. Este, y ahora, bueno, hay que esperar unos días más hasta que se, se, se, se diga en la junta electoral, porque se van a dar a conocer quiénes son los candidatos, los nombres de las candidaturas. Pero bueno, ya es vos populi este, que Barra ha decidido jugar nuevamente por la intendencia ...de la ciudad de Rawson... ...ciudad de Rawson... ...que a la luz de los últimos resultados... ...es en San Juan... ...la ciudad con mayor cantidad de población... ...y una, un departamento... ...una ciudad... ...en donde existe... Un gran, ...una gran cantidad... ...del voto femenino... ...en ese departamento se da principalmente... ¿sí? ...en donde la mujer con su voto... ...supera al de los hombres... ...pero bueno... Eh, ...un hombre que, que conoce... ...sabe... Lo conoció, lo recorrió a Raúl, fue concejal primero y después llegó a la Intendencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo va igual ¿Cómo estás Daniel? Con Manuel y a los chicos que no, están hoy no, acá. No, bueno, eh, va a jugar, ¿no es cierto? A, a, a la Intendencia. Sí, no, ju jugar no sería la palabra. No, bueno, eh, va, sí. se va a presentar. Tengo un enorme, una enorme responsabilidad en un momento difícil, preocupante que está pasando Rawson y en ese lugar eh, tengo todas las intenciones de volver a construir el Rawson pujante, el Rawson que crece, el Rawson que avance ese Rawson que tenía decisión de ser diferente, de ser distinto eh, Rawson es un departamento que tiene una energía propia tiene, tiene, tiene un imán adentro donde la gente todos los días va para adelante, hay que encauzarla, yo creo que en los últimos años se ha construido una especie de de monstruo, ¿no? desordenado, desprolijo, un monstruo que, que, que tiene bra un brazo más largo que el otro, una pierna más corta que la otra, Digo, tiene una enorme cantidad de, de deficiencias que tienen que ver con precisamente con la organización que necesita una ciudad del tamaño que vos reflejabas en la introducción. Eh, eso, ¿Qué es lo que necesitamos transformarlo? De ese monstruo a un gigante, ordenado, planificado, un, un gigante que en pocos meses, Daniel, en marzo del año que viene, me vas a estar haciendo notas siendo intendente de Rawson, eh, junto con los demás compañeros periodistas que están acá, y vas a decir, eh, Mauricio, en tres meses volviste a cambiar eh, la ciudad de Rawson, volvió a estar limpio, volvieron las luces a estar encendidas, volvieron las plazas a ser regadas aún con las dificultades que tenemos con la situación hídrica y vas a notar un cambio de un cambio de ánimo, vas a encontrar que los raucinos empiezan a volver a creer, a volver a tener esperanza ¿no? de vivir en una ciudad que tiene muchas capacidades eh, ...para pararse frente a las otras y ser la mejor de Juan. ¿Por qué tardo tan, tanto en, en volver? Porque el volver no, no significa, muchas veces no está en uno, ¿no? Decía alguien por ahí que, lo, no hay que no hay que andar buscando cargos... ...sino que los cargos te busquen a vos. Había uh -huh. alguien por ahí que hemos leído. Uh -huh. eh, y me parece que en esta circunstancia, en este momento de mi vida... Eh, ...siento que me está buscando de alguna manera junto con mi equipo, equipos que saben limpiar, equipos que saben iluminar. Imagínate vos la cantidad de cerebros, de neuronas que gastaron quienes inventaron los focos para que estén apagados. Eh, eh, barrios no. apagados, plazas apagadas. Eh, Viene un Rawson, la verdad, con mucha energía y con mucha capacidad de crecimiento. Mi última pregunta y ya pasamos a, al panel. Eh, Rawson tiene un sector industrial... Sí, claro. En la zona 40, en la ruta 40 principalmente, hay otras industrias. Por otro lado, hay un sector agrícola, ¿sí? que lo era el Médano, pero hoy día el no se está poblando mucho, pero todavía están quedando Sigue algunos siendo sectores. Una, sí, Sigue claro. siendo un sector agrícola, tiene un centro comercial, ¿sí? es eh, sí, decir, eh, tiene todo. Claro, el, el gigante del cual yo apelo de manera metafórica, digo, para, para, para expresarlo, eh, tiene los pies como corresponden, las manos como corresponden, tiene un sector industrial potente, fuertísimo, tiene un sector comercial que yo me animo a decir que está superando. La curva de crecimiento de comercio, de instalación de comercio en Rawson, durante mi gestión fue la curva más alta de instalación de comercios, instalación de bancos, instalación de las marcas más importantes de la provincia se instalaron en Rawson durante nuestra gestión. Para eso tenés que tener... Bonito, tenés que estar limpio, tenés que tener condiciones de factibilidad, diríamos, eh, eh, situaciones de, de hacerle fácil y agradable la capacidad de inversión para tener trabajo. No lo dejen para hablar mucho porque los va, lo, lo va a convencer, ¿no? Sí. Vos no. vivís en Chimba, el señor es un visitante asiduo de Raúl bueno. todos los sábados, así que. No, yo quería preguntarle este, para transformarlo al departamento en ese gigante del que habla, ¿no? Son. La, es la misma fórmula a cuando fue intendente o hay que cambiar ahora a a los tiempos actuales sí claro eh, no es lo mismo eh, la situación de gravedad me parece que es un poco más grande que la que tuvimos en la otra oportunidad pero los mecanismos diríamos era una situación de, de alta inflación en el 2003 veníamos de la crisis del 2001 eh, eh, y tuvimos algunas fórmulas, digo, que no son mágicas, pero Como cuáles, son, son ejemplo, matemáticas. ¿cuáles los, y el congelamiento puntales. del gasto corriente, congelar el corriente, aumentar por inflación recaudación, te vas a hacer con una masa del 70, más del 70% de ingresos en el primer año, lo que nos va a permitir el segundo año poder este eh, derivar todo ese dinero a la infraestructura que la gente necesita. Si vos te gastás todo... En vos, si vos te gastás todo en actos, todo en fiestas, todo en, en joda, eh, por eso están los ¿Eso focos apagados, por eso están los focos apagados. Sí, claro, yo ya lo he planteado, eh, están suspendidas eh, todas las fiestas esas tremendas y grandes en la ciudad de Rawson hasta que eh, sepamos resolver los problemas de los raucinos, de la luz, de Son la el, limpieza, no, no etcétera. ¿Dónde Son gustan no los caballos, la jineteada? <risa> sí, estuvo en la doma Claro, estuvo ahí bailando y... Soy gineando. uno de los impulsores de la fiesta <risa> oh, de la doma. Pero miren, eh, cuando hay que suspender, cuando no se puede hacer un cumpleaños 15, porque estamos pasando momentos difíciles, momentos angustiantes, eh, uno tiene que estar al lado de la gente. Eh, vuelvo para ser un intendente con los pies en la tierra, con humildad, con sencillez, y fundamentalmente eh, acompañar al pueblo, y acompañar a la gente. Eh, uno no puede andar tirando manteca al techo mientras eh, la gente pasa necesidades. ¿Qué crees, Mauricio, que pasó de ese Rawson que describís, que vos dejaste, a este Rawson que hoy... ¿Recibirías este si el Rausino te elige para conducir los destinos del departamento? mira yo soy un apasionado de, de gobernar, o sea, diste justo con un tipo que a sus 16 años ya tenía protagonismo social, hacíamos copa de leche, comedores con 16 años antes de ser político y, y, y la verdad que yo siempre tuve una vocación, primero hice eso Digo, estar en los sectores más vulnerables, en la Viporo, en barrio Güeme, en todos esos lugares, en asentamiento y toda esa tarea que la hacía con gusto. Y después pasé a la escuela de los políticos, diríamos. Tengo pasión, Juan Manuel, tengo pasión, tengo ganas, tengo iniciativa, tengo eh, visión del Rawson que quiero, tengo equipos, tengo sueños... Que tienen que ver con ese Rawson pujante, ese Rawson que ya supimos conseguir, ese Rawson que ya supimos construir. Si vos me preguntás, Juan Manuel, ¿qué esperanza puede tener alguien que vive en un barrio que todavía no está pavimentado? Y están hablando con quien condujo el equipo que más pavimentó en la historia de la ciudad de Rawson, en toda la historia, desde que Dios nos hizo. Eh, eh, fuimos el gobierno que más pavimentó, seguramente gente que nos está viendo del otro lado de la cámara, dice sí, sí, este en este barrio, barrio Malvinas, Argentina, por ejemplo, lo pavimentamos, vi Hipódromo, eh, barrio Lote Hogar 32, 17 de agosto, Juana Manso, Lote Hogar este 2 de abril, eh, bueno, Lote ¿qué Hogar ¿Qué pasó 5? para que esa obra no, no, no, no continuara? No lo sé, no lo sé. Yo creo que la pasión en política y las convicciones en política eh, saber para qué llegas saber para qué querés ser y tener esta formación también de qué tenés que hacer no te creas que me, me resulta simpático suspender digo esas fiestas eh, que hoy son una virtualidad diríamos no pero me, me, me duele pero sé que que mi esfuerzo y mi sacrificio tiene que estar en sacar la ciudad adelante. Cuando la saque adelante, veremos eh, eh, y, y recuperaremos eh, esa ganas de reírnos, de estar juntos compartiendo. ¿Alguien le pidió que sea candidato o es un deseo suyo que viene pidiendo hace tiempo? No, no me imaginaba ser candidato. No, ¿Se no. lo pidieron? Me... No, no me lo, no me lo pidieron. Sentí, Sentí como tenemos percepción los políticos para... Para percibir cuando las cosas no están bien, cuando per percibí que hay una, hay un camino, hay un, un, una grietita que nos permite volver a la ciudad. Si Rawson hubiese sido bien gobernado luego de mí, si las agujas del reloj no se hubiesen parado luego de mi gobierno, si los gobiernos hubiesen sido exitosos, los gobiernos que vinieron luego de nuestra gestión, yo no estaría aquí de candidato. ¿Y qué...? ¿Qué pasó con o qué pasa con Carlos Munizaga, el actual secretario de seguridad, que bueno nace del partido de ustedes y en muchas ocasiones se han eh, mencionado juntos. ¿Qué está pasando con Carlos Munizaga, que hoy también es candidato a intendente y estarían compitiendo ustedes dos ahora enfrentados? Sí, la política tiene una una bolilla, diríamos en términos universitario. Tiene una bolilla que tiene que ver con cuestiones de naturaleza puramente políticas, que tiene una ley, una estrategia y una, una un concepto de cómo avanzar en esa elección para poder ganarla y retener uno de los departamentos, como lo decía Daniel, más importante de la provincia. Eh, Carlos es como un hijo, como lo digo, y no lo digo con ironía, lo digo es como un hijo porque de verdad siento que se ha construido, se ha formado, eh, adentro de mis equipos, eh, pero bueno, hoy eh, ten, eh, el, el destino, la circunstancia, no, el contexto no, nos obliga a tener que hacer lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la, la relación política y personal con, con Molizada? Extraordinaria, no? extraordinaria. ¿Extraordinaria? Extraordinaria. Sí. Ahora, por, por, por, eh, ¿por qué se fue del justicialismo y creó su propio partido con, eh, Convicción Federal? Nos fuimos, eh, Daniel, en un momento que no teníamos coincidencias eh, con el gobierno nacional y, y teníamos una discusión eh, con quien gobernaba San Juan. Luis yo, yo siempre, eh, eh, lo digo en todas las reuniones, hasta la reunión más chica de los barrios, me equivoqué. Me equivoqué en ponerme a pelear con la persona que más poder tenía en esta provincia. El único que perdió de esa batalla fui yo. Algunos me decían, hay que morir con las botas puestas. ¿Viste que anda por ahí esa frase por alguno interés? Hay frases Entonces, que todavía se ven, se mencionan, es Ibarra traidor. Y no se han borrado eso de los barrios. Es más, yo tengo una, yo soy raucina, tengo una detrás de mi casa. Y dígale me dónde se la va a borrar. Que me la vaya a borrar, pero no que me la pinte con su bote de Ibarra, Ibarra vuelve, por favor, no. Mira, el concepto traidor... No, no Gioja vuelve. No, pero claro, también no. están usando un poco el eslogan Vuelve. ¿También pero te... está usando ese eslogan Ibarra vuelve? No, no, no, no, nosotros somos el que más hizo, el, claro, el que más hará. No, pero, que no tiene... importa, pero no importa, pero también voy a volver, también voy a volver. Vamos a hablar ahí con los <risa> communities, que lo están poniendo mucho en las redes, que dice Ibarra vuelve. Ah, el, el último de los posteos, sí, ¿Se sí. ese enfrentamiento con Joe? Sí, totalmente, totalmente. Esa palabra traidor es una palabra... Fea, es una palabra dañina. Y están las escuelas, bueno, pero, eso es lo peor. Pero yo, está tuvia, en las pero yo si me dejas, me encantaría abordar el, el, el análisis de la palabra. no Una palabra fea, una palabra que lastima. Y generalmente eh, quienes la pronuncian, las pronuncian porque sienten que los demás tienen que ser leal con otra persona. Carrera. Punto cuando cuando San Martín cruza y construye el ejército de los Andes, le pregunta a Carrera si el ejército de los Andes está dispuesto a, a, a sumarse al ejército eh, que venía conduciendo San Martín. Y el ejército de Carrera contesta: Nosotros nos sumaremos al ejército de Carrera. Y San Martín les paró la chata, como se dice en, el, en, en la vía hipódromo, y le dijo: No voy a admitir hombres que estén más dispuestos a servir a un hombre que a servir a la patria. Entonces las discusiones de ideas, las discusiones. Las discusiones de pensamiento no deben caber en esa casilla maliciosa de la palabra traidor. Fíjate que algunos amagaban con irse afuera del partido hace unos unas semanas atrás. Iban a hacer el mismo paso que hice yo y jamás de mi boca podría pronunciar no, bueno, una palabra tan dañina y tan fea eso es que como la palabra traidor. Pero eso es que amenazaban irse, ya se fueron ya. Sí, claro. Y crearon el Frente de la Esperanza. Por eso te digo, me parece que es más una enfermedad del que emite esa palabra de quien pronuncia esa palabra, de quien te encasilla, porque en realidad parece que él es el centro del universo y los demás no tenemos derecho a disentir o a tener nuestra propia identidad eh, en términos de pensamiento. Pero es una palabra fea, no hay que usarla con nadie, no es usable más en la política, eh, debería ser desterrada, es una palabra... De, de, de, guerras, bueno lo invitamos entonces a que vaya vale y pinte esos eslogans que dice Nibarra traidor y no me ponga por favor le, les pido este tu casa no ¿de dónde vivís? Eh, no, no, no le voy a decir. Dale, decirlo, dale, que ¿no? voy. Porque ya me van a caer con los folletos y todo eso. No, sí, no, no, no, no. Te pinto todo, te pinto todo. Soy oficina de pura cepa. Sí, nacida. Y conozco Rawson. Criada como... y todavía sí, mantenida la... ahí en Rawson. La... Total. Dale, Juan Manuel, dale. Y se, le voy a pintar eh... Rawson adentro del dormitorio. E Ibarra. <risa> es, es barra. Y volvé, esa es la frase. Esa. Y volvé. Ahí ese es el Ah, es no, es vuelve. no es volvé. No, es volvé. Y volvé, que le piden ahí. Ah, es que... pedís, ah, Si vos eh, me lo pedís, yo vuelvo. Es muy distinto, no es dale, vuelves, es Ibarra volver. Dale, dale. No, Hay un mensaje, dice: Buenas noches, podrían preguntarle al candidato Ibarra si ha planificado hacer obras en la zona de Abraham Tapia, a la altura de la VT hacia el Medanito. Oh, una zona bueno. cada vez más poblada y con falta de acceso en condiciones y sin veredas, dice, por ejemplo, Irene del Medanito en Rawson. La zona de la VT donde vamos, sí. esa calle es un desastre. Abraham Tapia. Pero te digo, lo, te digo las que hice, que son en. Eh, eh, igual es difícil. El ensanche de la calle 5 lo hicimos en mi gobierno y recién ahora está empezando la segunda parte, pasaron 13 años y no avanzamos ni un metro. En mi gobierno se hizo el ensanche de la calle 5, se hizo el ensanche de la calle superiora, se hizo el ensanche de la calle Mendoza, se hizo el ensanche de la avenida España, tenemos que ir por el ensanche de la avenida de, de, de Labrán Tapia y tenemos que ir por un ensanche estratégico en esa zona este que es la General Hacha. Eh, ya hice cuatro o cinco, no va a costar nada hacer dos en Sánchez. O sea Mas. que es una promesa para Irén Es un compromiso. Eh, el desarrollo, el crecimiento que ha tenido esa zona requiere de que las venas se transformen en arterias, que haya más fluidez eh, en ese crecimiento, ¿viste? Hay escuelas, hay comercio, hay un desarrollo está enorme. Está el club, ¿no? Está la VT ahí. Claro, claro. Hay un, un barrio privado, una claro. zona muy conflictiva. Sí, sí. Yo te diría, después de haber hecho lo que eras impresionantemente difícil. En Sanchala 5 era imposible sí. en esa época. Lo hicimos. Algo que pasa en el la zona... Mayoría... El conector sur, el conector sur, lo hicimos. Lo sí, hicimos. Es verdad, hicieron el conector sur, que recién ahora el conector sur tiene iluminaria LED. Es algo que yo no lo puedo entender, cómo recién en el 2022 la zona de, de Superiora hasta Comandante Cabot recién ahora tiene iluminaria LED. Algo que pasa con eh, las zonas límites, en este caso, Posito, Calle 5, las zonas limítrofes que siempre son muy abandonados. Y todos prometen, no lo estoy diciendo por usted, pero la mayoría promete y van a hacer campaña ahí que lo van a solucionar. Pero son zonas donde no pasan los recolectores, ¿por qué? recolectores y porque se disputan en este en esta situación los departamentos. los departamentos por los fondos, claro lo que hay ahí es un problema de barrio Laprida le pongo un ejemplo Es un problema de, jurisdicción. de no de, y que hay el votante me van a dejar agregar algo más eh, eh, ¿Es que en estás? un mismo hogar votas por Posito y votas por Rawson en un mismo hogar una familia vota por por Posito y por Rawson es depende de la concepción de la responsabilidad si vos decís, la comandante Cabo divide a Capital o a Rivadavia de Rawson y vos te haces el sota, mirás para otro lado y decís, Ay, es, mía, es mitad mía y mitad tuya, eso nunca va a avanzar. Ese concepto digo, de responsabilidad es el que impide que las zonas limítrofes crezcan. Yo no tuve ese ese concepto. La calle 5 se hizo por impulso de los raucinos, no por impulso de los positanos. Bueno, eh, le hago la última pregunta porque tiene que irse rápido a otra a otra entrevista, así que ante un pedido de Ibarra se lo vamos este, vamos a conceder que se vaya antes, sí. sí. Eh, no conocemos los tiempos, vaya, vaya despacio, no vaya tan rápido. Eh, Rawson, el único centro comercial en la zona de Villa Clause. No, no, tiene siete polos comerciales. Nosotros construimos una descentralización que tiene que ver con un concepto aristotélico de la vida feliz. Los yanquis y los norteamericanos tienen eso. Que tengas la escuela cerca, que tengas la sala de salud cerca, que tengas un centro de... Consumo, un centro para adquirir los elementos que necesita cerca, por lo tanto, Rawson tiene ya diseñado y empezamos ese trabajo. Lo que pasa es que hay que seguirlo. Este, tiene siete polos comerciales. Pero el comercio está todavía centralizado. ¿no? Pero mira, la San la Miguel central? se está transformando, la San Miguel se está transformando en un. Importante polo comercial, la calle Vidar se ha transformado en un enorme polo comercial, la República del Líbano se ha transformado en un polo comercial, el ensanche de la Mendoza se ha transformado en un polo comercial, la Comandante Cabot desde eh, de, de, de San Pablo la residencia de Sarmiento hasta Avenida España se está transformando en un polo comercial, o sea, tenemos elementos de descentralización Pero para no que tienen, la gente tenga no todos los. No, y lo podemos... Lo vamos coger. a tener. No, no tienen polos gastronómicos. Lo vamos a tener, mire, es no a tener. No lo vamos a, a tener. Y te, y, y, es imposible y, ir a comer a Dawson un restaurante, una bueno, parrillada. Bueno, pero, ojo, pachata y pizza hay en todos lados. Ahora, un restaurante o una este, una, un, una, cervecería, una Cervecería o una cervecería. Mira, hoy estuve por una circunstancia eh, almorzando el Manolo, en Pocito, sí. y le dije... Che, vayan pensando en poner una sucursal en Rawson. Pero mira, enfrente de la Escuela Hogar, al frente donde está el teatro que iniciamos no, okay. nuestro gobierno, que es un lugar muy bonito, que hay un museo cielo abierto, todo, en ese lugar tiene que estar la avenida Libertador y San no. Miguel, más o menos para ubicarte. Ese movimiento, esa infraestructura, esa iluminación, esas veredas, ese desarrollo de polo gastronómico, empezá a soñarlo, Rausina, porque va a estar ahí en ese algún lugar. Un Mientras va pensando los mensajes, seguridad. Eso es un tema que nos queda para la próxima. Decíselo a Munizaga cuando venga, porque ah, no ha resuelto está, ahí el problema de seguridad. Ese no es un, un... Pero me imagino que tiene una política con sí. respecto a la seguridad y nos le va a sacar todos, las ideas a todos quienes, No, no, todos quienes están acá tenemos responsabilidades. El mi gobierno fue primera vez en la historia de la provincia de San Juan que a los patrulleros de la provincia le sumamos patrulleros de Rawson creamos la Guardia Urbana, igual que los eh, igual que lo tiene España, eh, una tuvimos medio agrandaditos, pero lo hicimos. La Guardia Urbana, que sumamos el doble de patrulleros y habían patrulleros municipales y patrulleros provinciales antes que aparecieran las comuneras que eh, después el gobernador... Gio no Carlos le vas a ganar, le grande, No, te no lo le digo, voy a ganar, dale, pero sí, y la, Pero, la próxima pero momento, es verdad. No, vamos, vamos. Y, lo que te si dije. hablamos de comunas, de, de guardia de comunal, policía comunal, la verdad Tracar que... En no, el micrófono, andar al búnker de Ibarra, vos que sos no, de Rawson No, y, no, no, no. no porque Dale. hay muchos mensajes, dice hola, buenas noches, acuérdense de la gente del Médano de Oro que está olvidado, la calle es un desastre, la Ramón Franco, está olvidada como lleite nunca otro, hay muchas otro, calles. Lleite otro, lleite otro. Eh, dice, para Ibarra. ¿qué opinas sobre los gastos en la fiesta del sol, vuelta de San Juan, etcétera, en función de lo que dice que una familia no puede hacer un cumpleaños de 15 cuando la situación es mala, teniendo en cuenta el pedido de aumento salarial, por ejemplo, bueno, de los docentes, ponlo como completo. Yo evito eh, juzgar políticas ajenas, yo solo me limito a decir las mías. Si la Rawson está tan delicado, si no te alcanza para poner foco, si no te alcanza para barrer, si no te alcanza para la, el combustible de los camiones, no te, no te alcanza para... Es como que de sentido común. O sea, no, no vengo a ser un tipo de la NASA ni de las universidades norteamericanas. Soy un tipo que tiene los pies en la tierra y que quiere gobernar para la gente. Así que a mí me dirán lo que quieran, pero yo voy a decidir siempre el camino de la gente. El único departamento que no tiene una dependencia, un área de la Universidad Nacional de San Juan o de la Católica, ¿se dieron cuenta? Rawson. Rawson no tiene ninguna, ningún área. Es sí. decir la eh, universidad de Congreso está en, eh, no en siglo universidad XXI. siglo XXI. la siglo 21 perdón en la que está bien, no, Mendoza, no, pero la universidad San Juan, que pero mira un Daniel ahí. Vos, vos fuiste testigo porque ibas a Rawson, de la enorme cantidad del programa de informatización y de, de acceso a alfabetización digital que era para sí. niños cuando no había datos todavía en los celulares no llegaban los datos nosotros iluminamos la ciudad con modernidad, con un sistema punto a punto que transmitíamos 256K en aquel momento sí. y te permitía entrar. Tenemos que volver a ese esquema. Eran 6.000 personas que se formaban. Llegaron los que, eh, los que gobernaron, les tocó la suerte de gobernar después de mí y, y volaron todas las computadoras por el aire. Miren, el camino, el progreso, el futuro, el desarrollo, todo eso viene por el aire, no vienen por las rutas. Pero te precedió... Juan Carlos Gioja, ¿te precedió Juan Carlos Gioja o no? Sí, claro. ¿Y él tiró, hizo volar las la computadoras? Se desapareció un sistema, fíjate que tiene que ver hoy nuestras madres, eh, tienen que hacer trámite en el ANSEE, tienen que hacer en la obra social, los bancos, absolutamente, y, y, y esa gente grande, eh, mientras más progresamos, mientras más crecemos nosotros, ellos más excluidos también, los excluidos digitales, los excluidos de generar, eh, estudiar una carrera en, en eh, vía online, digo, todas esas cosas, yo te prometo que en Rawson van a estar todas las universidades que tengan eh, tengan este el sistema online este, para cursar una carrera. Bueno, eh, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Verdad, a mí no me tiene que gustar, sino a su votante, yo voto en capital. Ahora, a mí me queda un título, ¿sí? La exclusión digital es Juan Carlos sí. Gioja. Y la sí. inseguridad es Munizaga. Totalmente. Eh, no lo dije yo, ¿eh? no, lo dijo él. Interpreto nada más. Pero muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por venir. No va a ser todos. la única, la, la, la primera ni la última no, no, vez. Es, muchas gracias. Pero muchas no gracias. me privile, A mí me tiene que privilegiar sobre otros. ¿sí? A usted siempre tiene. Gracias. Gracias. Un trato especial. <ríe> ya enseguida volvemos con, con el programa. ¿sí? No se vayan.